Ahora sí, damos inicio al Twitter Space. Bienvenidos a todos y todas. Les habla Ángela Larcón, campaigner para Access Now en América Latina y el Caribe. Muy feliz de poder hablar de estos temas tan importantes. Nos acompaña Julia Gabarrete, periodista del medio digital El Faro y una de las mujeres víctimas de Pegasus. Nos acompaña también Zeny Hernández, que es la directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, de TJ Y, bueno, Senia también, es una de las mujeres víctimas de Pegasus en El Salvador. Y nos acompaña Mariana Belloso, editora general del medio feminista Alaraca. Esperamos también, se una pronto eh, las compañeras del International Women's Media Foundation. Eh, ¿Qué tal? Mariana, Julia, Senia? ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. y Qué bueno que estemos hablando más de estos temas y de cómo está, nos está afectando en manera más específica a las mujeres. Hola, buenas noches. Eh, pues, pues bien, procesando muchísimas cosas todavía, creo yo, eh, sobre este tema que, aunque pasó ya hace mucho tiempo, no deja como de rebotar, vea. Y, y me alegra también que estemos retomando estas conversaciones. Así que gracias por estar eh, todas las personas conectadas. No, pero igual, eh, como lo mencionaba Mariana y Julia, creo que es importante siempre seguir visibilizando eh, el impacto de este espionaje este que se dio hace unos meses, pero que posiblemente continúa y irán saliendo más víctimas. Y bueno, también la perspectiva eh, de género, de cómo nos puede. Eh, nos más afectado y cómo nos sigue afectando. Gracias a todas por, por estar aquí. Ya tenemos también aquí a Juanita Islas. Juanita es directora de programas en el International Women's Media Foundation. Esta es una organización que pues se ha caracterizado por estar siempre pendiente de las amenazas o de los ataques a periodistas mujeres. Y ha brindado también apoyo a algunas de las mujeres que están afectadas, en este caso de Pegasus en El Salvador. ¿Cómo estás, Juanita? Hola, buenas tardes. Un gusto saludar a todos. Aquí estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y también estoy aquí con mi colega Angie Caballero, que le voy a pasar la palabra para que se pueda introducir. Hola a todos. Buenas noches ya. Bueno, mi nombre es Angie Caballero y en el equipo de comunicaciones para... IWMF en la sección de la tengo el placer de coordinar los esfuerzos de, de, de la violencia en línea es, este es un hub, un centro de recursos periodistas pueden acudir para, para sobre abuso eh, de emergencia cuando se presentan estos casos la invitación, encantada de estar acá Gracias a ustedes. Angie y Sinia, por aquello, las perdimos un poquito cuando hablaban, eh, nada más por aquello. Yo quisiera iniciar este espacio. Eh, recapitulando algunos de los hechos, ¿verdad? Para que sepamos bien de qué, está, de qué estamos hablando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todos. ¿Cuáles han sido las acciones que encuentro que nos han de acción a este Now, momento donde nos eh, encontramos? Que, bueno, un poco el propósito Entonces, como es como hablar. Eh, de, probablemente algunas de, de las personas que nos escuchan de, ya, ya lo de, saben. Al, principalmente eh, las en enero que han sido de este año, de, el espionaje el el por el, el software Pegasus. El, el espionaje eh, a través del Firegraph que Pegasus se suman a este encuentro en hoy. en Mi compañera, Ángela Arco, que que ha encargado el Ministerio de Relaciones Internacionales se ahora para a mediados del eh, año pasado y ahora lamentablemente y también ataca esperamos a al país centroamericano entonces digamos eh, eh, con las las más presentaciones o menos en el timeline de, de las de los eventos que, que nos acompañan y que van pasado, a contar un poco periodistas eh, independientes de del de, de Salvador a, se pusieron a, en contacto con AccessNow, concretamente con la línea de ayuda de seguridad digital también a y esto fue después de que pudieron testear sus Hernández, nos con puede un eh, poco una línea, herramienta que se eh, llama el Mobile trabajo, Verification Tool, que es una herramienta que utiliza Amnistía a Internacional Angela. para detectar la presencia del software espía Pegasus, ¿verdad? ¿No? Entonces ya tenían alguna alguna noción de que esto podía estar pasando y luego contactan a la línea de ayuda. Otras organizaciones como Social TIC y Frontline Defenders también remitieron casos y, eh, bueno, finalmente todas las infecciones terminan siendo confirmadas eh, bueno a no través si de un análisis forense por Citizen Lab y luego también de manera pero, independiente por Amnistía eh, tenemos Internacional. También, pues, bueno, a, ¿En qué resulta todo esto? Anita Islas, ¿qué? Resulta Anita que recién habló, que y bueno, Mariana de Choso, ¿podrías contarnos también un poco sobre tu trabajo y presentarte eh, y para dar continuidad con las presentaciones personas. a todas las presentes? De esas 35 personas estamos hablando de que 14 son mujeres. Ah, yeah. eh, dime perdón eh, te, solo no sé si alguien más está escuchando un feedback pero te estoy escuchando a vos y también hay alguien más eh, hablando al mismo tiempo hay, sí. hay muchas voces eh, pareciera como que se estuviera eh, como doble audio creí que también era solo yo eh, está más o menos la, la cerca de la mitad verdad de las personas terminan siendo infectadas termina siendo mujeres y y pues, bueno, eh, han habido dispositivos que han estado infectados incluso más de 40 veces. Eh, muchos han sido periodistas, pero también tenemos presencia en sociedad Hola, civil, ¿se puede como escuchar? en el caso de DTJ, ¿verdad, Se ha escucha, se escuchado le quisiera, después de hacer esta recopilación de eventos, eh, pasar la palabra justamente a Julia de seña para que nos cuenten de, de su experiencia. Como, ¿Cómo se ha ido modelando el comportamiento de ustedes tras enterarse de que están siendo vigiladas? Recordar que Pegasus... Es un spyware que permite el espionaje total de un dispositivo. Es como si estuvieran prácticamente teniendo el dispositivo en las manos con total acceso a contactos, mensajes, fotografías, todo, eh, locaciones, todo lo que hay en el teléfono. Teniendo esto presente, ¿cómo, cómo han ido, cómo han sentido ustedes que su comportamiento Hola. tras este, esta información ha variado cuando tienen la conciencia de que están siendo vigiladas? Eh, bueno, gracias, gracias por, por, esta, por el antecedente también, por recordar un poco cómo se dieron estos, esta circunstancia de hechos. Eh, creo que el primer impacto todavía se sigue recordando tal cual, cuando al menos en mi caso eh, confirman que estaba bajo espionaje. Eh, esta sensación de saber que hay que tomar decisiones drásticas que llevan a tener que eh, todavía tener más com, más eh, más seguridad en las comunicaciones en lo que decimos eh, el, el, creo que es como diferentes fases esa primera fase fue el total seguridad de lo que estoy hablando pero luego qué es lo que pudieron haber, eh, lo, lo que pudieron haberse robado comenzar a entender el alcance de este de este programa Creo que eso es, generó una paranoia aún mayor de la que ya podría haber tenido. Creo que todos sospechábamos, eh, to, todas, todas las personas sospechábamos qué tipo de espionaje estábamos teniendo. Eh, ya habíamos tenido contacto con algunas fuentes eh, que generaban estas dudas o incluso cómo se estaban manejando nuestros aparatos. Eh, sin embargo, creo que ya el momento de sabernos, espiados, y esa confirmación sin duda genera un fuerte golpe y, y creo que al menos en mi caso yo sí he tenido que, que recurrir incluso a, a procesos más complejos como por ejemplo terapias que, que puedan ayudarme a sobrellevar una situación porque al final es una, es una intromisión a un a un espacio personal en términos del de el tipo de información que pudieron haber este, extraído o lo que pudieron haber revisado, lo, todas mis conversaciones con, con, no solo con mis fuentes, sino también familiares. Y creo que esta es justamente la paranoia que se crea porque lo que tratamos en el momento es como de blindar lo, eh, con, con las medidas que nos dan eh, o que nos dieron en ese, en ese, en ese, en ese momento eh, el proteger a nuestras familias y, y también protegernos nosotras mismas. Entonces creo que sí, es un, es un shock que, que creo no es tan fácil de poder eh, sobrellevar todavía. Eh, solamente con terapias, al menos en mi caso. No sé, Xenia, eh, cómo, cómo lo vivió usted en, en ese entonces. Gracias, Julia. Eh... La verdad, igual de, de, de, de reaccionar al el como limitar todas las conversaciones posibles eh, que se pudiesen tener, eh, en mi caso me representó quizás un distanciamiento mayor con muchos de mis familiares o amigos por el hecho de proteger. Eh, coincido contigo, Julia, que lo que uno más quiere y creo que además por el tipo de trabajo que uno tiene, lo que busca es igual es proteger a, a, a esas personas que no tienen que ver con nuestros trabajos pero que de alguna manera eh, pueden llegar a ser vinculados y que, bueno, eh, con la información que ha sido sustraída eh, puedan querer util mal utilizarla de cualquier forma contra eh, cualquier ser querido eh, nuestro. ¿no? En mi caso, eh, fueron 17 eh, incidentes o, o o como se le llame, eh, donde sustrajeron información. Fue de marzo del año pasado al mes de noviembre eh, del 2021. Eh, y bueno, es toda la información que puede uno acumular en el teléfono, desde memes, fotos familiares, eh, cuestiones de trabajo, documentos, eh, y pueden llegar a ser mal utilizados como, como ellos quieran. ¿no? Yo no he recurrido a terapias, eh, más bien, eh, no sé si bien o mal ha sido como un proceso de bloqueo eh, mental, eh, como a veces suelo hacer con algunos tweets eh, que puedan igual eh, dejarnos, así como estos, estos días nos los han dejado, ¿verdad, Julia? Eh, creo que todas, eh, de alguna manera, siendo voces críticas, siempre recibimos diferentes eh, ataques. Entonces, eh, la afectación quizás siempre, eh, el hecho de, de pensar que ahora la, la moderación del teléfono es lo mínimo posible, pero eso te crea una distancia con la familia. Yo he pasado meses eh, en el chat familiar que prefería, eh, los pedí que me eliminaran eh, y solo era como cierta comunicación con algunos de, de mi familia por el hecho de protegerlos. Eh, igual, lo mismo con amistades, y ya la pandemia de por sí nos había eh, generado como cierto distanciamiento, eh, bueno, ahora siendo vigilada eh, por Pegasus, con mucha más razón por el, el hecho también de proteger ¿no? también las cuestiones de trabajo, en el caso de nosotros como sociedad civil a diferencia de, de periodistas con algunas fuentes, pese a que igual a veces conocemos de algunos casos eh, que hay personas que por la trayectoria que tenemos eh, quieren igual compartirnos lo quieren asesoría eh, legal o, o, o, o exponerlos, ser, ser simplemente escuchadas eh, por la misma impotencia o la frustración que tienen frente a las uh, malas acciones que este estado está tomando, entonces también eh, uno piensa que pueden ser personas que pueden estar en riesgo. Así que sigo procesándolo, igual ha uh, implicado que la moderación de mi teléfono ya no es el uso tan continuo, normal que podría uno hacer eh, siendo, teniendo esa libertad y, y esa intimidad protegida, eh, más bien es eh, que sea simplemente esta herramienta eh, para acercar comunicaciones y para cuestiones mínimas, lo más mínimo posible. Así que eh, creo que esto es algo que no va a pasar eh, en, en un momento tan, tan próximo, al contrario puede ser que se siga agravando. Muchas gracias, Julia y Cine por el testimonio por eh, compartir cómo les han afectado de manera particular en Pegasus, y esto nos, eh, nos hace por supuesto reflexionar en cómo eh, inevitablemente existe un desbalance de poder en las sociedades en las que vivimos, eh, que, que hace que esta situación que es de por sí ya muy grave verdad que es la vigilancia de sociedad civil y de periodistas eh, ya de por sí es muy grave pero toma un tinte en particular cuando estamos hablando de que las víctimas son mujeres verdad eh, en ese sentido yo quería eh, que abriéramos un poco la discusión sobre la privacidad en general, un poco más en general, incluso más allá de Pegasus, y por qué eh, la violación a la privacidad en los espacios digitales es particularmente peligroso para las mujeres. Eh, en, en ese sentido, bueno, yo quisiera rescatar algo que, que anota la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC en los principios feministas del Internet. Y dice que el Internet es un espacio donde las normas sociales se negocian y se desarrollan y se imponen a mínimo como extensión de otros espacios modelados por el patriarcado y la heteronormatividad. Es decir, básicamente, eh, los espacios virtuales reflejan un poco la violencia que vemos también los, en los espacios públicos. Y bueno, en ese sentido, eh, creo que ustedes, por lo menos Julia, creo que puede eh, saben en carne propia que esto también ha vivido otro tipo de acoso, ¿verdad? Que se traslada al espacio físico. Eh, entonces, sí quería abrir un poco la conversación para sobre cómo la, la violación a la privacidad afecta particularmente de manera peligrosa a las mujeres. Eh, bueno, no sé si puedo decir algo brevemente sobre esto, pero cuando mencionaba, por ejemplo, la violación al espacio físico, era porque justamente cuando pasa todo lo de Pegasus, una de las primeras impresiones que yo me llevé o la sensación que yo tuve fue el transportarme de nuevo al momento en el que eh, se meten a mi casa y me roban una computadora, mientras yo estaba en una conferencia en casa presidencial durante la cuarentena. Eh, ese momento de, de, de rompimiento de, de, de la vulneración al espacio físico fue justamente lo que llegué a sentir casi casi de la misma manera cuando pasa lo de Pegasus porque es la intromisión a mi vida eh, y en este caso completa pues porque al final es, es, es, es información muy privada, muy íntima la que, se, la que portamos en un teléfono y, eh, y creo que ahí es donde el volver a revivir eh, ciertos traumas, porque al final lo de la computadora es otro trauma, eh, eso lo tengo que decir, lo tengo que reconocer de esa manera, tuve que pasar por otro tipo de terapias para poder sobrellevar eso y poder continuar con mi trabajo. Eh, y en este caso en especial, yo sí creo que el hecho de tener Pegasus y el hecho de que exista un programa de vigilancia tan sofisticado como, como, como es este, claramente es un ataque que busca destruir a una mujer, porque no podemos comparar al final, eh, digamos, información que puede ser sustraída eh, el, el, el, de un hombre a una mujer, cuando sabemos que, por lo general, la información que pueden eh, robarnos a nosotras conlleva el, el, el, el, el tratar de denigrar nuestra imagen, el, atacar, el atacarnos este, sobre con quienes nos juntamos, quiénes son nuestras relaciones. O sea, creo que eso es como uno de los principales objetivos porque saben que a partir de ahí, es de donde pueden agarrarse para poder silenciar a una mujer, y es donde la intimidación eh, puede ser aún muchísimo más fácil de, de, de, de que ocurra. Y, perdón, bueno, Mariana, perdón, dale. Sí. Eh, buenas noches, un, un saludo especial a todos los que nos están acompañando en este espacio, gracias por apoyarlo y gracias por compartir también. Bueno, desde la perspectiva feminista reconocemos que la mera vigilancia es un acto de violencia en el caso de Pegasus en El Salvador todavía no hemos visto la magnitud de este hecho porque no sabemos qué uso le va a dar el gobierno a la información que sacó de nuestros teléfonos. Eh, nosotros logramos enterarnos de que estábamos siendo vigilados gracias a un correo de, de alerta de de Apple. Yo, en lo personal, en ese momento no estaba trabajando para ningún medio de comunicación y pedí apoyo directamente a una organización internacional. Se llevaron mi teléfono, le hicieron el, el, el análisis y al final mi caso fue incluido también en el, en el informe de Access Now y, y de la Universidad de Toronto porque eh, coincidía con la fecha de ataque de, de otros. Eh, economistas, abogados, periodistas en El Salvador. Entonces no sabemos la información que sacaron de nuestros teléfonos, el seguimiento que nos dieron a través del de, de uso de este software de espionaje, no sabemos cómo lo van a usar. O sea, sacaron información del teléfono de Senia, del teléfono de Julia, del mío, del de, por lo menos, que sabemos confirmados una treintena de personas más, pero no sabemos qué van a hacer con esa información. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque eh, en mi caso particular, cuando confirman que mi teléfono está infectado, lo primero que me dice esta organización internacional es, tenés que hacer una declaración pública y decir que tu teléfono estaba siendo intervenido. Porque es muy posible que la información que tenías ahí, tu información personal, tu información familiar, la usen para perjudicarte de alguna manera. Por ejemplo, publicarte fotografías tuyas en algún panfleto digital. Entonces es necesario que dejes claro que hay alguien que estaba eh, interviniendo tu teléfono, viendo tu información y que es muy probable que esa, ese alguien sea el Estado porque el NSO Group de Israel solo le vende este programa a, a gobiernos. Entonces yo hice esa denuncia pública como una medida de prevención, pero la verdad es que no sabemos todavía qué va a hacer el gobierno con esta información. Todos los que aparecimos en, en el informe, en, entiendo, en las entrevistas que nos hicieron, pudimos dar cuenta de hechos eh, sin explicación eh, que al final podrían atribuirse al seguimiento que nos dieron a través de los teléfonos. Pero aún, eh, dicen, habiendo dicho todo esto, el mero hecho del espionaje, el mero hecho de la vigilancia, es considerado un acto de violencia. Como decía Julia, a nadie le están buscando su información personal sino es con la intención de perjudicar, de controlar, de manipular. Eh, en el caso de las mujeres es todavía más grave porque sabemos que el tipo de intimidaciones, de acosos y de, de difamaciones del que somos objeto las mujeres suelen tener connotaciones sexuales, connotaciones de, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, que no, no del mismo tono jamás que reciben eh, eh, para los hombres es muy diferente, para las mujeres siempre tiene que ver con, con nuestra vida personal, con nuestra eh, vida familiar, inclu incluso con nuestra apariencia física, eh, el uso de fotografías. Y si bien es cierto que en el caso de El Salvador todavía no sabemos qué uso le van a dar a la información que extrajeron, si sí tenemos la experiencia de periodistas y defensores de derechos humanos, activistas de otros países que han sido espiados con Pegasus, eh, casos gravísimos que han finalizado en, en seguimientos para asesinar a las personas o en el caso de las mujeres para interceptarlas, capturarlas eh, hay reportes de agresiones sexuales, entonces toda esta vulnerabilidad eh, esta exposición debido al, al, al tema del espionaje son niveles de violencia adicionales entonces Creo yo que hay que darle su importancia y su magnitud y su dimensión a este tema, porque la, la respuesta, digamos, del sobre todo en, en, en redes sociales, de cuántas afines al gobierno fue, bueno, si ustedes no, no, no deben nada, no tienen que temer. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué ocultan? Y es eh, eh, cuando este tipo de programa es utilizaban en tu teléfono es como que le dieras tu teléfono a desbloqueado a alguien con acceso a todas tus fotografías tus contraseñas tus pláticas tus correos todo absolutamente todo y es algo violatorio a los derechos más fundamentales de cualquier persona y de nuevo sobre todo a las mujeres porque en el caso de las mujeres el sentido de la, del acoso la difamación y la intimidación que se busca es, es adicional y si sí, ya hay bastantes eh, hay bastante documentación del uso que se está haciendo de esta de este tipo de programas para violar la privacidad, sobre todo de mujeres, y que más adelante dan, caso, eh, dan paso a acosos mayores e incluso eh, agresiones eh, ya en la parte física, gracias a la información que, que obtienen a través del seguimiento. Muchas gracias, Mariana. Por compartir esto, me llama mucho la atención esto que dices de que el Estado básicamente reaccionó diciendo, bueno, si no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer, esta es una narrativa que también observamos en otros tipos de vigilancia que no necesariamente pasan por spyware, pero que sí ayudan como a bajarle, entre comillas, el perfil narrativamente a un problema que es gravísimo y que finalmente... Eh, interfiere con la intimidad de las personas, con la privacidad de las personas. Eh, no sé, las colegas del, de Juanita, Angie, si, si quieren referirse a, a esto, a cómo de manera diferenciada las mujeres, eh, aparte de todas las posibles ataques que ya de por sí una, una persona que es víctima de Pegasus puede tener, cómo las mujeres llevan eh, pueden tener un efecto inhibidor adicional, pueden estar a, expuestas a, a difamación, a chantaje, a doxing. Sí, a mí me gustaría comentar un poco sobre lo que estaba diciendo ahorita Mariana uh, y me gustaría compartir como algunos datos internacionales para poner un poco en el contexto. Ah, sabemos que a nivel global las personas que se identifican como mujeres, que son de grupos de la diversidad racial o de la comunidad LGBTIQ+, son los que más reciben ataques en línea. El último año, UNESCO y el International Center for Journalists hicieron un estudio global donde encontraron que el 73% de las mujeres periodistas han recibido amenazas o ataques en línea. Y como lo mencionaba Mariana, el 20% de las mujeres periodistas que han sufrido de estas agresiones luego fueron atacadas o abusadas presencialmente. Otro estudio hecho por la IWMF encontró que el 33% de las mujeres periodistas que han recibido estos ataques y amenazas en línea han considerado dejar la profesión. Um, y también me gustaría hablar un poco sobre cuáles son los ataques y los tipos de amenazas que se enfrentan las mujeres periodistas esto incluye amenazas de violencia física y sexual, como se comentaba. Eh, también hemos visto que los temas que reciben una mayor frecuencia de ataques son los temas sobre género, eh, temas que tienen que ver con la política y las elecciones, y temas que tienen que ver con la política social y derechos humanos. En ciertos casos hemos visto que es, um, esas son campañas de desinformación que están vinculadas al Estado, que quieren silenciar a la prensa, con ataques organizados buscan quitarle la credibilidad a una historia, el periodista, al medio, um, y los ataques son usados para intimidar, millar o asustar a los periodistas. Y hay ejemplos muy concretos que me gustaría que Angie, mi colega, hable un poco sobre cómo hemos visto esto en, en otros países y en otras regiones también. Entonces, le voy a pasar la palabra a Angie. Creo que sí, Juanita. Bueno. Eh... Definitivamente, el hecho de que Pegasus es uno, uno de los más invasivos que se conocen, es un sinfín de tácticas que tienen el intimidar y en algunas ocasiones funcionan. Desde eh, la coalición contra la violencia, que es eh, que se unieron para dar soluciones, proveer, Acerca de estos casos. Eh, desde apoyar básicamente. A, a, Perdón, perdona que te interrumpa, te estamos perdi perdiendo un poquito. De pronto la. Um... ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Ok, perfecto. Eh, nos damos cuenta que esto es un. a nivel latinoamericano, sino también a nivel por ejemplo tengo acá dos casos eh, para que ustedes se pueden relacionar periodista la reportera de investigación Nayu, eh, y uniendo este ejemplo con, con colega Juanita decía que uno de los que se enfrentan digamos que son más eh, en línea con temas de género y con temas de reportería acerca de derechos humanos entonces, ella eh, Rana ha sido objeto en las campañas de, de, de intimidación increíbles. O sea, los ataques provienen desde, desde una combinación de amenazas legales, eh, eh, constantes amenazas de, de muerte. Entonces, que todavía no se escucha bien. Más o menos, sí. al ratito. Más perdiendo. o menos. Bueno, yo me voy a mover un momento por aquí no te preocupes esto es algo que pues, a términos de ya se vuelven físicos o, por ejemplo en el caso de Rana ya es una situación en la que ella ya Angie cosa... disculpa si sí se escucha súper cortado qué pena contigo no no sé pero si quieres si quieres eh, nada más no te preocupes nada más si quieres busca, busca donde dónde mejor hay la conexión y volvemos a este tema porque creo que es muy importante poder tener estos datos de cómo esto no es algo lamentablemente específico del Salvador sino como vos bien apuntas es un problema que es regional es global entonces eh, no, no te preocupes sí. que igual te damos el impase de repente ahí probemos a ver qué tal <risa> eh, bueno les estoy hablando de dos ejemplos porque definiendo en cuenta estos, esos son esos son los que vemos a nivel mundial en el caso de es, eh, otra persona, reportera de investigación y acercán eh, es una de las personas que ha estado trabajando sobre, sobre eh, de por parte de personas que ocupan, pues, Perd sí. perdón es que se te escucha a la mitad eh, no te preocupes aquí, aquí seguimos vos, vos buscas busca la señal que aquí te, te, te esperamos para retomar esa pregunta eh, yo quería yo quería preguntarle también a, a las personas que nos acompañan aquí, a las a Zeny, a, a Julia, etcétera porque si ustedes consideren que oponerse a la vigilancia vendría siendo también una lucha feminista. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Definitivamente es el hecho de que a pesar de la afectación eh, la, la los niveles de afectación en diferentes áreas que se derivan de un hecho como este, porque no es solo la parte psicológica, anímica, eh, que, que que se tiene que, que enfrentar cuando uno se da cuenta que su intimidad ha sido vulnerada de esa manera, sino que también nos afecta nuestro trabajo. Yo no sé si le pasó a Julia, pero a mí la mitad de mis fuentes que tenía para temas delicados se me fue y ya no volvieron a hablar conmigo eh, por lo menos por teléfono luego la afectación económica descartar tu aparato descartar tu número tener que buscar otro número otro aparato eh, la afectación en, en la parte de tu trabajo en las relaciones familiares en las relaciones personales y aún enfrentando todo esto y haber habiendo pasado por todo esto seguir en tus actividades como profesional, como economista, como abogado, como defensor de derechos humanos, como activista, como periodista, definitivamente es un, un acto de resistencia. Y en el caso, de nuevo, de las, de las mujeres y de las personas de la diversidad que se llevan la peor parte en estos ataques, es aún más, aún más evidente. Y lo decía, lo decía Senia, o sea, al final a uno le toca aplicar diferentes mecanismos de bloqueo para seguir usando plataformas como las redes sociales para decir lo que queremos decir a pesar de que sabemos que nos vamos a exponer a lo que nos vamos a exponer. Definitivamente son actos de resistencia, seguir ejerciendo tu, tu profesión, seguir haciendo tu trabajo, seguir buscando esas fuentes, esa información, esas confirmaciones aunque las puertas se te cierren, son, son actos de resistencia. Y sobre todo porque si nos, yo creo que nadie debería de tener eh, la, la obligación, o sea, yo también he hablado con colegas que de, de pronto me dicen, no, yo, yo mejor ya cierro Twitter porque yo no puedo estar expuesta a esto. Es totalmente respetable, es totalmente respetable, se Tiene que hacer lo que te dé paz, lo, lo, lo que te dé tranquilidad, y al final eh, dedicarte a tu trabajo sin una exposición adicional es, es totalmente válido y respetable, pero también el callarnos le da al final el triunfo y la razón a quienes nos están atacando con este tipo de, de herramientas. Entonces yo, sí, toda mi admiración para las profesionales, sobre todo las colegas, eh, las las activistas que siguen haciendo su trabajo y siguen usando su voz, a pesar de toda esta intimidación que ha caracterizado a este gobierno, que es sumamente misógino. Y, y yo, yo quisiera agregar... Perdón. ah Perdón. No, sí, señor. Después, después. Okay. Con, con agregar algo a lo, a lo que Mariana mencionaba. O sea, si ya de por sí creo que eh, definitivamente hay que oponerse a este tipo de vigilancia y es algo algo que eh, ha sido a nivel mundial, en otros casos que se ha dado y ha habido pronunciamientos de diversas organizaciones internacionales, Amnistía, Accionados eh, y otras más. Eh, en el caso de como mujeres, es también por el, el hecho de que la condición histórica y sistémica de la vulnerabilidad en la que estamos expuestas como mujeres, justamente, eh, el mal uso que puedan llegar a utilizar eh, de esta información, nos puede seguir poniendo en, en, en eso, en, en continuar violaciones sistémicas uh, por el hecho mismo de ser mujeres. No, eh, no es únicamente oponerse eh, porque es algo ilegal, es algo que no debería de pasar en ningún estado eh, porque no solo afecta a, a hombres y a mujeres, pero en el caso de nosotras, eh, bueno, todas las, las estrategias que puedan utilizar con esa información a fin de callar nuestras voces, a fin, no les va a, a importar el daño a la dignidad misma de, como mujeres, a, no les ha importado incluso eh, el atacar la libertad, Mariana lo mencionaba, algunas personas han decidido cerrar cuentas, callar, bajar las voces y es válido completamente, eh, como lo mencionaba, pero en otros casos igual continuamos, pero sabemos que podemos llegar a tener un nivel de exposición mayor e incluso que pueda llegar a ser dañado nuestro honor, no eh, nuestra libertad igual eh, es reducida, perdón que se vino el agua y se me cayó algo. Eh, pero eh, no, quería cerrar con, con, con eso, eh, el hecho de que... En, en cualquier momento no puede llegar a afectar tan gravemente a, a ahorita nosotros, pero ¿quién quita? Y pueden haber, y han salido su, hace poco, nuevos alertas que hay otras personas que no habían sido afectadas que pueden llegar a ser afectadas también. Entonces, eh, esto va a ser un constante ir y venir eh, para tratar de callar las diversas voces críticas eh, que nos pronunciamos frente a todas las arbitrariedades y abusos que este gobierno está cometiendo sí no bueno yo nada más eh, agregaría que algo que, algo que ya no, no de lo que no tenemos dudas es que justamente Pegasus es un arma muy poderosa ¿vea? que por todas las características que tiene el, la capacidad de poder activar eh, micrófonos eh, el, el, las cámaras incluso cuántas personas no nos llevamos nuestros teléfonos a los baños o sea es es, es esa capacidad de poder entrar en la vida de cada uno y creo que en el caso de las mujeres, eh, la geolocalización es algo que realmente me preocupa porque, porque también creo que estoy muy clara en el país en el que vivimos y en el tipo de cultura en la que estamos, que el, el, el que sepan de nuestros movimientos, que lugares visitamos, incluso en, en términos del de trabajo, eh, dónde nos citamos con nuestras fuentes o dónde pensamos salir. Eh, cada viernes en la noche, todo eso al final eh, nos expone más, nos pone más en, una, en un escenario de mayor vulnerabilidad y que el eh, continuar haciendo lo que estamos haciendo por una, por, por, por una convicción y también por el hecho de creer en nuestros principios, yo creo que eso es parte de, la, de esta lucha feminista pues, y, de, y de querer seguir haciendo periodismo porque porque es, es, es, es, el, es el hecho del espacio que nos hemos venido ganando. pues Aunque lastimosamente tenemos a toda este, esta banda de troles eh, que no, no puede haber ni siquiera un, un anuncio de un space sin que estén atacándonos, sin saber quiénes van a estar, pero simplemente tienen que estar atacando. Creo que todo esto, como parte de la guerra psicológica en la que estamos, eh, sin duda pues afecta, pero pero creo que es, es, es justamente lo que, a lo que nos estamos enfrentando y lo, con lo que tenemos que lidiar el día a día. Gracias, Julia, Senia y, y María por, Mariana perdón por toda esta información. Eh, yo quería pasar a hablar un poco también del enfoque de género en, en las investigaciones, pero no quería perder la oportunidad de que, de que Angie nos diera los datos. Angie, no sé cómo vas con la conexión. Espero que mejor. <risa> cuéntanos, cuéntanos. Ok, eh, bueno, básicamente lo que yo estaba diciendo antes de esta pequeña interrupción es hablándoles un poquito desde la, de la experiencia, desde la coalición. Eh, entonces, digamos que uniéndose a las, a las a experiencias de Julia, de Zenia, de Mariana, son... Digamos que los, los, los ataques son, tienen un comportamiento muy parecido en el caso, por ejemplo, de Emilia también, eh, debido a su publicación, bueno, el reportaje del, del plagio en donde pues estos eh, entes del Estado tuvieron como un poco de culpabilidad en, el, en ese sentido, a ella eh, básicamente lo que hicieron es que también le hackearon su celular, le, eh, bueno, eh, salieron a la luz eh, muchas fotos de su vida privada y bueno estas fueron pu publicadas en, en, un, en una página de internet para adultos, entonces eh, básicamente lo que esto evidencia es que las consecuencias de la violencia en línea son reales, son, son reales eh, y definitivamente nos damos cuenta que las trabajadoras, los periodistas y eh, los que trabajan en medios de comunicación son objeto de ataques en línea eh, y de hecho a menudo, uno, estas, eh, las periodistas a veces eh, entran como en un estado de, de preocupación y de choque y no saben dónde acudir, eh, dónde buscar apoyo. Eh, básicamente las deja completamente aisladas y en muchos casos son incapaces de, de incluso trabajar. Eh, ¿Y por qué me, me, o sea, empiezo a tocar este tema? Y es eh, porque, pues, por ejemplo, Mariana, decías que una de las cosas que eh, hiciste para para, digamos que, a buscar un poco de contención en cuanto a tu situación de violencia en línea, era las declaraciones públicas. Entonces, es importante recalcar a todas las periodistas que, que ustedes no están solas, que está ahí organizaciones como la coalición, que de hecho Access Now um, es parte de nuestra coalición, en donde brindamos apoyo eh, a través de, de pronunciamientos oficiales. Y esto es algo que, que, que definitivamente es un punto de contención para este tipo de, de, de, de, de ataques. Entonces, eh, cuando pues las no, no recuerdo bien quién han dijo, pero es un, es un acto de resistencia. Es importante notar que, pues, eh, hay organizaciones que están completamente con ustedes y que estamos haciendo eh, resistencia, resistencia, junto a ustedes con todos estos eh, tipo de apoyos que proveemos. Eh, entonces, definitivamente, eh, como nosotros decimos en, en la IWMF, eh, no hay. Me siguen escuchando, perdón. Sí, sí, sí, sí. Creo que definitivamente nosotros el objetivo de nosotros es trabajar por eso. Eh, la, y como nuestro moto, nuestra frase insignia es que la prensa, la, la prensa no puede ser verdaderamente libre sin una diversidad de voces. Entonces, eh, es importante recalcar eso, que estos ejemplos se ven en Latinoamérica, en todo el mundo, sus comportamientos son muy similares, pero pues también hay grupos de contención eh, eh, que estamos a, aportando para que eso definitivamente no pase más, para, cantar, para darle un vuelco completamente a esta cultura de, de violencia. Eh, entonces, eso era lo que, pues, básicamente quería aportar a la conversación antes de que se, se, se, se, se cortara un poco. No, te agradezco un montón. Yo creo que eh, lo que han sumado todas las, las compañeras aquí presentes, eh, bueno, deja bastante en evidencia, ¿verdad?, que hay un impacto diferenciado a distintas poblaciones, en este caso a las mujeres, cuando se es víctima de, de, de espionaje y sobre todo de un espionaje tan particularmente invasivo como puede ser Pegasus. En ese sentido, uno creería que, evidentemente, cualquier investigación que se esté realizando en torno al eh, uso de Pegasus en El Salvador eh, por parte del Estado u otros eh, debería tener un enfoque de género que lo atraviese, ¿verdad? Sin embargo, eh, lamentablemente, y aquí yo me voy a remitir eh, a... A una audiencia pública que hubo de la CDH hace un par de meses, la relatora eh, para El Salvador y que es además la relatora para los derechos eh, de las mujeres, Yulisa Mantilla, específicamente preguntó, le preguntó al Estado por medidas eh, que se estén dando eh, para en la investigación para la situación de las mujeres. Y fue muy, muy lamentable, aunque no del todo sorpresivo, que el representante del Estado... Eh, básicamente, eh, como toda alusión al tema de, de género, por decir así, dijera que se había creado una fiscalía adjunta en favor de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y grupos de vulnerabilidad, grupos LGBT, y que como se crea esta fiscalía, se puede enfocar más recursos hacia este tipo de delitos. Y eso es básicamente todo el, toda la intervención que hace la, el representante del Estado, en torno a un posible enfoque de género en las investigaciones que se supone se están realizando en torno a Pegasus en el país. Eh, yo quisiera preguntarles a, bueno, a las mujeres que han sido víctimas, pero también a todas las, las, las colegas aquí presentes, por qué es importante que en efecto haya una real, eh, un real enfoque de género que atraviese las investigaciones y qué, qué tipo de, si es que alguno, ¿Qué tipo de, de, de contacto, de apoyo particular en torno a este tema han tenido por parte del Estado? Eh, yo quisiera eh, aclarar un punto porque a lo mejor no es muy conocido, pero bueno, eh, la mayoría nos enteramos de, de lo de Pegasus en noviembre del año pasado, luego se publica eh, el informe de Citizen Lab y Access Now, ya haciéndolo público, denunciando, pidiendo el cese de esto, pidiendo a las autoridades una, una investigación, pero la, la reacción del gobierno de El Salvador ha sido negarlo. De hecho, lo que hicieron fue decir que el, el software se contrató en administraciones anteriores, en gobiernos anteriores, eh, y luego, eh, a principios de febrero de este año, la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría oficialista, lo que hizo fue aprobar una reforma al Código Procesal Penal que legaliza el espionaje telefónico. O sea, eh, esta reforma que hizo la Asamblea le dio potestad al Estado para que pueda tener acceso a la información privada de los ciudadanos en sus dispositivos electrónicos con una figura toda vaga eh, que se llama evidencia digital. Según el decreto que, que aprobó la Asamblea, de nuevo, la, la gran mayoría oficialista, eh, se establece como evidencia documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información recibida o transmitida a través de tecnología de la información y de la comunicación, o por cualquier dispositivo electrónico. Entonces la Fiscalía ahora tiene la potestad de poder meterse y buscarte tus conversaciones telefónicas, mensajes de texto y cualquier tipo de información. Esto fue algo que en, que en su momento la Asociación de Periodistas de El Salvador denunció. No ha habido mayor ruido, pero a mí me parece gravísimo que el gobierno de El Salvador, eh, luego de que se evidencia esto, porque hay pruebas, hay documentación suficiente, primero lo niega y luego lo que hace es legalizarlo. Entonces, yo no tendría muchas esperanzas en las investigaciones que se puedan hacer, porque ahora eh, la ley le permite al Estado hacer este tipo de espionaje. Eh, eso, justamente, que es lo que Mariana acaba de mencionar, creo que es al final lo que quienes hemos sido víctimas y, y, participa, y participamos eh, y dimos el consentimiento que saliera eh, públicamente este estudio con Citizen Now eh, y Access Now es que mmm, sabemos que el Estado no va a hacer absolutamente nada, sino que al contrario, procuran revestir de legalidad todas aquellas acciones que saben que son ilegales, eh, como Mariana igual lo acaba de expresar. Entonces, si incluso frente a la Comisión Interamericana eh, hicieron un papel con un cinismo sí tan desproporcionado eh, eh, con respecto a esto, que varios de los mismos comisionados reaccionaron frente a ello, eh, haciendo ver como si sí, Entonces, no fue el Estado porque no hay una prioridad, porque es una grave afectación a la misma democracia, incluso a la soberanía, si lo estuviese haciendo un, un agente totalmente externo. Eh, y el Estado igual, no, pues sus comentarios fueron completamente absurdos, ridículos, visibles, pero también indignantes, y, y, dado la, la, la, la, el alcance, la magnitud eh, de que haya una un espionaje ilegal. Y ojo, en el, en el informe sal, salimos alrededor de 35 o 37 personas, pero esas son por las que dimos el consentimiento, y la gran mayoría fueron periodistas. Pero la afectación también es desde la sociedad, a la sociedad civil. Hay un trabajo que también es complementario, hay un trabajo que realizamos organizaciones, eh, no solamente de derechos humanos, sino que organizaciones que den temas tan distintos, tan amplios, eh, dentro de la misma gobernabilidad democrática, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la misma democracia, que no están visibilizados ahí, eh, ya sea porque tienen cualquier razón de por qué no quisieron aparecer. Y pueden ser más de 100 personas las que podemos estar afectadas, incluso aquellos que son de teléfonos Android. Pero el Estado no lo va a hacer porque saben que no les conviene, no tienen ningún tipo de interés. Y por eso mismo creo que hablar incluso de un enfoque de género en, un, en una investigación, claro, sería genial si estuviera un Estado comprometido a querer al menos... Eh, Utilizar bien la institucionalidad, pero vemos que la crisis democrática que El Salvador está viviendo es el desmantelamiento de toda la misma institucionalidad para tenerla al servicio de cómo ellos lo quieren. Eh, nosotros igual en DTJ, junto con mi colega eh, José Marinero, el presidente de la Fundación, incluso valoramos si presentaron o no el aviso. Eh, originalmente habíamos pensado presentarlo porque era necesario visibilizar, pero de ahí nos pusimos a pensar muchísimo qué pasará cuando nos pidan entonces la información y, y sucede esto que Mariana dice, bueno, ya legalizaron incluso que a través de, de, de, de esta ley, esas reformas que hicieron puedan obtener la información y cualquier imagen, conversación eh, pueda ser utilizada en nuestra contra y no porque temamos, o sea, porque debamos algo. Y esa es una frase absurda que suelen utilizar para tratar de justificar las arbitrariedades e ilegalidades que están cometiendo y ha sido replicado en la población, han consumido la gran mayoría de la población este tipo de narrativa, eh, cuando no es de esa forma la intimidad, el derecho a la intimidad debe ser protegido por parte del mismo Estado, así como otros derechos que son violentados eh, por la, el mismo espionaje, pero el Estado no lo va a hacer porque al contrario, eso nos puede exponer más fácilmente a criminalización, a procesos, a fraude procesal, a cualquier tipo de acción que el sistema judicial cooptado por este gobierno quiera levantar para callar voces, para ir callando uno a uno, no solo periodismo, sino que también organizaciones de sociedad civil, de cualquier en cualquiera de las temáticas para que no se opongan a las arbitrariedades de este mismo gobierno. Entonces, creo que partamos de ahí si es que verdaderamente el Estado tiene, el gobierno tiene la intención de generar investigaciones en este tipo de casos. Viene de ellos mismos, eh, dudo que lo quiera hacer, y por ende el enfoque de género es lo que menos les puede importar. Cuando ellos mismos tienen todo un aparataje eh, de troles, eh, y, y no solamente eh, en ataques digitales, sino que también ataques físicos, o sea, de diferentes maneras, o persecución física, vigilancia física, como ya lo ha hecho saber eh, funcionarios en entrevistas y luego se retractan. Así que únicamente ese era mi comentario. Muchas gracias, Inia. Eh, me, me haces recordar, eh, bueno, una de las muchas razones por las que muchas eh, organizaciones pedimos una moratoria al uso de spyware hasta que se den eh, las condiciones adecuadas que respeten derechos humanos, si es que eso llega a ser posible. Y una de esas es justamente la... Estamos hablando de un, de un software de espía que la empresa que lo produce dice que únicamente se lo vende a Estados. Estamos hablando entonces que el... Si este, si este es real, si esta es la lógica, que quien ataca es, la misma, es el mismo ente que luego tiene que investigar. Entonces, por supuesto, es muy complicado. Y ahí es muy complicado, por decirlo de manera amable. Y ahí es donde es tan importante la independencia también de las distintas agencias, de las distintas autoridades, de las distintas instituciones. Porque cuando hay cualquier problema, sea este u otro, donde... Eh, se si quiere fiscalizar al Estado tienen que haber instituciones que sean independientes y capaces de poder realizar esa acción sin estar siendo coartadas por el mismo Estado eh, Julia, me parece que vos querías acotar algo Sí, nada más quería hacer referencia a dos situaciones, una tiene que ver justo con, el, con la audiencia de la que tuvo este, el Estado ante la CIDH para, para hablar sobre Pegasus y la ridiculez en la que quedó porque creo que eso es lo que, lo que vimos al final. Eh, cada vez que los comisionados y las comisionadas le pedían información, el Estado lo único que hacía era eh, como decir que sí, que estaban haciendo una, una investigación exhaustiva de toda la situación. Sin embargo, después... Eh, el Estado mismo dijo que las víctimas, bueno, o, o, que algo estaba obstaculizando la investigación porque ni siquiera conocían el nombre de las víctimas cuando hay un informe de Cidis en la Access Now que se publicó el mismo día que, o sea, que cuando salimos todos los medios publicándolo. Creo que eh, esto solamente nos dice que la investigación seria no va a ocurrir y por esa misma razón es que... Eh, la decisión de, de elevar esto a CIDH y no quedarnos en las instancias, eh, este, bueno, lo que queda de instancias institucionalidades institucionalidad en el país eh, es, es, es parte de... de del, como una estrategia para, para ver por lo menos qué se puede qué, qué se puede qué puede quedar en registro porque porque sabemos que aquí no va a pasar nada y algo que me llamó la atención también en esa este en esa sesión de la de la en esta audiencia es que el estado decía que había investigado pero tampoco si dicen la que por lo general, cuando ocurren este tipo de situaciones, Iris en Lab, eh, como organización que ha desarrollado este tipo de investigaciones, que tiene un montón de experiencia eh, investigando Pegasus, no había sido ni siquiera consultada o citada por, por el Estado en ningún momento, y, y esto es algo que incluso lo hablábamos con, con el investigador principal eh, de, de, de, de todo esto. Eh, John Scott Rayton, que decía: O sea, a mí no me han buscado, y en todo caso es, es como: bueno, ahí hay un informe, y si quieren más pruebas, pues tenemos información. Pero, pero creo que eso es lo que nos lleva a pensar que técnicamente eh, la información está, pero eh, la investigación sin, no, no va a haber ningún avance al respecto. Totalmente de acuerdo, Julia. Yo quería ir cerrando este espacio. Eh, um, quería preguntarles cómo podemos llamar la atención de otras personas para entender como sociedad que el impacto de la vigilancia del impacto del uso de spywares como Pegasus es algo que debería preocupar no solo a las personas que son víctimas no solo a las mujeres que son víctimas sino es algo que nos debería preocupar como sociedad por, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicamos esto a la gente? ¿Cómo podemos luchar con esas narrativas de que, ridículas, de que si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a funcionar como una sociedad que como grupo nos preocupamos de esto y no decimos siempre como eso le va a pasar a alguien más, no me va a pasar a mí? Creo, creo que... Poco a poco hay que ir generando sí esa concientización. Estamos muy lejos todavía eh, y lo vemos en las diversas redes sociales. Pero quiero partir de un ejemplo que tal vez pueda ayudar a, a, a alguna en, en este conversatorio. Y es que, por ejemplo, alguien cuando alguien más le agarra su teléfono, eh, incluso si es un hermano, un familiar, un esposo, pareja, eh, por lo general no nos gusta que alguien se esté viendo nuestras cosas porque ahí hay eh, formas de conversación, hay eh, chistes, hay eso que nos hace y nos caracteriza eh, como personas, o sea, que nos ayuda a desarrollarnos individualmente y somos muy eh, cuidadosos de saber con quién lo compartimos porque tenemos ese, esa, ese control sobre ese, esa, ese teléfono, por así decirlo. Y... Lo que pasa cuando alguien te quita el teléfono, eh, nuestra, la reacción de la gran mayoría es como dame el teléfono si no es alguien con quien tenemos toda la confianza y hay como hasta eh, pleitos, hay, hay discusiones eh, y eso hasta puede pasar entre hermanos. Si eso sucede con gente a nuestro alrededor que conocemos, pero no queremos que conozcan o, o, o que tengan el acceso a toda nuestra información, al menos la que está en un aparato telefónico y que actualmente almacena muchísima información personal, entonces hay que quizás elevarlo incluso al Estado. O sea, ¿por qué tenemos que conformarnos o por qué tenemos que asentir que venga el Estado y se entrometa en un espacio que es tan íntimo, que es información tan susceptible, tan sensible, eh, que pueda ser tanto de origen familiar, social, eh, finanzas, eh, convicciones, ideologías, eh, creencias, cualquier tipo de información que pueda estar ahí, incluso preferencias que podamos saber en, en redes sociales que definen nuestras creencias religiosas, o, o, o nuestras preferencias en cualquier tipo de tema si nosotros mismos no hemos querido compartirlas. Eh, llegar quizás a ese punto de, de querer comprenderlo, de querer aceptarlo, eh, podría llegar a, a, a mostrarse que eh, a cualquier persona le afecta la, ese tipo de vigilancia, sea hombre, sea mujer, y claro, con una especial énfasis en el tema de mujeres, por lo que hemos hablado acá de cómo nos pone en una vulnerabilidad todavía mucho mayor que a hombres, no significa que a hombres no les afecte, no significa que a hombres eh, no tengan una afectación frente a Pegasus, pero en el caso de mujeres la vulnerabilidad es mucho mayor por el hecho mismo de ser mujer, porque cómo pueden malutilizar, estigmatizar, deslegitimar el, el honor, la dignidad de una persona, la afectación es mucho más grande eh, que si lo intentan hacer con un hombre por pues la misma sociedad. Entonces, creo que al, al, al ir dimensionando esto y que podamos irlo trasladando con este tipo de, de, de espacios u otros espacios más, donde podamos hablar más sobre el derecho a la intimidad, que no, antes quizás no era tan eh, preponderante en muchas conversaciones porque no habíamos llegado a estos niveles, y, y aún más, porque ya no existe institucionalidad dentro de El Salvador que pueda proteger nuestros derechos y lo estamos viendo incluso con el régimen de excepción, lo estamos viendo con este tipo de reformas que criminalizan también a periodistas, eh, cualquier persona que quiera ir frente a la sala de lo constitucional ahora que está cooptada por, por este gobierno, bueno, los derechos no hay ningún tipo de defensa, estamos a la merced de cualquier locura o cualquier acción que este gobierno mismo quiera eh, interponer contra cualquiera, que sea crítica contra cualquiera, que muestre más datos contra cualquiera, eh, y como lo hemos visto ahorita también con, con periodistas. Entonces, ese núcleo duro de la intimidad es la que nosotras como mujeres acá en este espacio tenemos derecho a decir, bueno, ¿qué quiero y qué no quiero compartir? ¿Qué tanto voy a hacer público y qué tanto no? Eh, y eso lo tiene también cualquier persona y el Estado no puede venir a utilizar ese tipo de información. Entonces, eh, nos debería de preocupar porque esto puede ir avanzando, así como ha venido avanzando eh, todas esas traspasos de eh, banderas rojas, como lo solemos decir muchas veces, que este Estado avanza, avanza y avanza y cada día se supera más, para eh, desmantelar toda institucionalidad y llegar a aceptar derechos de cualquier persona. Hoy somos nosotras, pero más adelante, el día de mañana, pasado, puede ya ir alcanzando cada vez más a la ciudadanía. Y lo vamos viendo con el régimen de excepción y es un claro ejemplo. Cuántas personas incluso han llegado a perder la vida. Si estamos hablando de aceptaciones a derechos, eh, desde el honor, la integridad, la libertad, la dignidad misma. Eh, pero también... Eh, afectaciones a, al derecho a la vida que puedan llegar a darse eh, así que ese, ese era el comentario que con, con el que quería igual terminar mi participación muchas gracias creo que una de las cosas que es más difícil pero me está a la base de todo esto es poder combatir esta narrativa de buenos y malos que el gobierno ha instaurado qué pasa que eh, ha sido tan efectivo para ellos, decir, el enemigo son, son las pandillas, el enemigo son los periodistas, el enemigo es la sociedad civil, el enemigo es incluso la sociedad internacional. O sea, tenemos un presidente de la República que se pasa peleando con, con los organismos internacionales, con la comunidad internacional, un presidente de la Asamblea Legislativa que hace poco dijo eh, que no fuéramos del país, la, la, la sociedad civil, los periodistas, que aquí no servimos para nada. Entonces, mientras persista esa narrativa de buenos contra malos, va a ser bien difícil que la ciudadanía comprenda o dimensione que estas mismas vulnerabilidades, estas mismas eh, violaciones a nuestros derechos fundamentales que estamos sufriendo nosotros, les pueden pasar. O sea, realmente acá no es de que, ah, es que yo, yo no me meto en política, yo no soy periodista, yo no... No, esto nos puede pasar a todos. Todos estamos expuestos. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empezamos a denunciar que estábamos recibiendo los correos de Apple eh, advirtiendo sobre la posibilidad de la infección con Pegasus, hubo incluso diputados que dijeron, ay, a mí me cayó el mismo correo, como queriendo desvirtuarlo, y después borraron esos tweets. Pero, o sea, nada garantiza. Yo, es más bien, más bien. O sea, parecería que es, es, es, es, es la práctica tener eh, espiada a su propia gente, un montón de audios que han salido de casos de pugnas internas dentro del partido Nuevas Ideas, al parecer fueron obtenidos así con la activación, como decía, ya creo que Julia lo mencionaba, el Pegasus te permite activar eh, remotamente la cámara, el micrófono, etcétera. Entonces, eh, mientras persista esta narrativa de buenos contra malos y de que como yo estoy del lado correcto, no me va a pasar nada o, o, o yo, yo paso adulando al gobierno, no me va a pasar nada, está bien difícil que comprendamos que todos estamos expuestos sea, no hay ciudadano a salvo en estos momentos y desde cosas tan básicas como el acoso en, en redes hasta cuestiones más graves como estas vulneraciones a, a la intimidad a la privacidad y el, el, el acto más grave que, que hemos visto últimamente dentro del régimen de excepción que es las capturas arbitrarias, eh, las la golpizas, las violaciones a los derechos humanos, la gente que ha muerto dentro de los centros penales. No hay nadie exento, no hay nadie a salvo, y como sociedad es que tenemos que exigir que estas cosas se dejen de dar. Nosotros no teníamos una democracia perfecta, no teníamos un Estado de Derecho perfecto, no teníamos una institucionalidad perfecta, pero la íbamos construyendo, y los niveles de retroceso, los que hemos caído de un año para acá, cuando se concentró toda, todo el poder alrededor del Ejecutivo, con una asamblea legislativa totalmente favorable, que luego desmanteló también el, el órgano judicial y ahora está también favorable para el Ejecutivo. Toda esa concentración de poder y el retroceso que hemos visto en lo que íbamos construyendo apenas, incipientemente, eh, como sociedades que lo tenemos que volver a, a reconstruir. Y, y para eso es necesario que superemos esta, esta narrativa de nuevo de buenos contra malos. bueno, este, yo, yo nada más quisiera decir el, eh, recapitulando un poco también el hecho de, de cuando se detectó Pegasus y cuando eh, sabemos que probablemente habíamos cierto grupo, cierta cantidad de personas espiadas por un programa que ni siquiera nos imaginábamos que estaba operando acá eh, creo que hay que hacer conciencia de, de que esto es Pegasus, pero eso no significa que no hayan otros spywares también eh, dando vuelta por ahí que tengan acceso a, a, a cierto tipo de espionaje. Eso creo que eh, ha ocurrido, e incluso tuvimos declaraciones de Oscar Ortiz en algún momento, el ex vicepresidente, en donde decía que habían operado con un programa hace mucho tiempo, que lo, él, bueno, él mencionó que era Pegasus, pero, pero lo que sí dicen la en... El, en, en, en el, hace un par de años lo que publicó fue otro programa, pero bueno, es, es, lo que quiero decir con todo esto es eh, Sí ha, hay posibilidad de intervención masiva si lo quisieran así O sea, ahorita Pegasus es algo que va muy, por, por, la, por el costo que tiene, es muy directo o muy focalizado Pero con el régimen de excepción, por ejemplo, las intervenciones están abiertas eh, Eso de, de cualquier persona es víctima en este momento, o puede ser víctima porque no existe, eh, es, este, se nos ha restringido ese derecho de, de, de privacidad. Y por el otro lado, eh, creo que en el día a día la gente que está eh, sufriendo de las detenciones arbitrarias eh, este, pueden, pueden dar por, por seguro de que eh, más de un policía o más de un militar les ha quitado el teléfono, se los ha decomisado y... Eh, si no se los ha regresado o se los ha regresado pero al menos han revisado su información y es desde ahí, desde donde quieren acusarles de estar ligados a una pandilla, entonces ahorita es Pegasus de lo que estamos hablando, pero eso no quiere decir de que no, es, no, no haya posibilidad de que en un estado en donde no hay eh, este, respeto a los derechos y en un estado de excepción específicamente eh, Puede ocurrir de todo y creo que ahí es donde sí, la ciudadanía, espero, eh, se dé cuenta de lo que de lo que puede ocurrir o de lo que puede pasar más adelante. Así que eh, es triste lo que el panorama, pero, pero bueno, es, eso nada más quería compartirles. Así que muchas gracias. igual bueno. Yo tengo un comentario súper breve. Um... Lo que hemos visto es que estos ataques tienen la intención de silenciar a las mujeres en espacios públicos y como se ha mencionado anteriormente, hay casos donde las mujeres periodistas se autocensuran en los temas que cubren o lo que dicen en las redes so sociales y esto es una pérdida para todos. Entonces es importante que el periodismo sea representativo de la sociedad y que las mujeres sigan ejerciendo su profesión. Entonces más quería agregar ese comentario y muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanita, a, a todas las, las colegas que se unieron, Zenia, Julia, Mariana, Angie, de verdad, muchas gracias por compartir este espacio, por dejarnos tantas reflexiones. Eh, me parece increíble el trabajo que, que llevan a cabo en un país donde las circunstancias se tornan cada vez más adversas eh, y como ustedes mencionaban, eh, nadie podría juzgar si alguien, otro profesional, de repente decide decide que es suficiente y que prefiere moverse porque, porque es una situación muy compleja. Pero les agradezco tanto el trabajo que realizan como la presencia acá para poder entender un poco mejor sobre el impacto de un spyware, el impacto que una vigilancia intensa puede provocar las mujeres. Y, y nada, vamos a, a seguir difundiendo esto para... Para lograr eh, atrapar un poco más la atención del público de otras organizaciones. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que difundieron el evento. Eh, nos estamos hablando.